Viene acá, eh. A ver, si es ¿qué trae este muchacho, eh? Yo estoy afuera, eh. Vamos, abuelito. No cabezón. Ah, oh, bueno, vamos, Pitufo. Mira lo que te sacaste, mamá. ¡Eh! Hey. ¡Mira acá! Mira lo que te sacaste. Mira qué mi charla... No le coja más. Uh, el abuelo, de los... Eh, el abuelo. Y ab allá está el nene. qué quilombo que hizo. esperá, Espera, Diego Espera, espera, espera. tranquilo, sí, tío, sí, sí, sí, no, ahí, Mira, huevo. Uh, Vamos arriba, que está libre. saltamos Uh, se te fue para abajo, está enganchado con el abuelo espera, eh. Está con alguien acá. ¿Qué pasa, amigos? me está cansando. Paco tiene que venir. Y vemos la mancha blanca se ve, se ve el doblete. No, no, no, no, mira vos. Mirá que es algún. Es salmón agarra de. Ahí nomás. Espectacular, espectacular. Y trajo la carnada de paso el hombre, eh. Ya. Cuéntame, ¿a dónde lo llevamos amigo? ¿A ¿Dónde vamos? Ya metimos la chernia, ya metimos los salmones. Estamos en carrera. Vamos arriba chicos. En Mar del Plata, Sando te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 5491 4986 7694.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 escualo oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo le va gente del pescador? Acá le tenemos una nueva oferta increíble. Real Michel con carretel metálico, manija metálica, estrella con registro de punto, pickup, manual o automático, antirrever sin fin, super silencioso montado sobre cuatro rulemanes ideal para la pesca de mar con una capacidad de casi 400 metros de nylon 40 no se lo pierdan, escuchen eh 16.900 pesos, un reel michel si no lo aprovechan ustedes se lo va a llevar gente de otro lado pero el precio es único bueno en esta oportunidad vamos a mostrarles algo de colchones inflables ahora que estamos en plena época de camping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 y viene con, con almohada también instable para que que se la mejor comodidad y bueno acá queremos mostrarles dos modelos de inflador modelo de inflador de bomba y modelo de inflador de fuelle de pie así que bueno, tienen los datos en dato la pantalla, cualquier cosa nos consultan, nos escriben.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 se dio muy bien pespalo. la pesca de corvinas, pescalo, pescadillas con mucha intensidad de pique eh, prácticamente todos los tiros con, con uh, alguna respuesta, eso. incluso dobletes así que está muy buena la eso, pesca eh? en Mar del Plata sí, por supuesto, la recomendamos esa los pieza, que tengo que de la firma Sandocan muy todo bien. incluido, equipo carnadas, bueno la guía de pesca muy bien. solamente tienen que ir con eso. ganas de pescar oh, y de una linda salida de pesca el nieto a disfrutar un día de pesca Con nosotros muchas gracias hola ¿Cómo? para el capitán muy pues grande muy bien la pedí viste la pedí la pedí la, pedí, la, la, pedí, la sacaste la, la pedí la sacaste mostrame la verde costadito ahí muy bien linda corvina acá vino con el nieto cómo se llama el nieto Faustino Faustino de dónde sos Faustino de la plata bueno un saludo para la plata acá. Yo soy Entonces, de Punta Lara. De Punta Lara. Esa se va a hacer a la parrilla allá. Capaz que se hace ahí en, en Punta Lara. Para disfrutarla. Hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Bueno. Mejor. Fresquito el pescadito para comerlo. Una pescadilla hermosa. A ver. Dale que te va. Dale que te va, va. Métela. Métela. Uh, Mira cómo vino. A ver, déjalo así. Mira cómo vino. De casualidad, muy bien, muy bueno, miren ahí, Seguimos de arriba, a ver, mostrame eso, es un congrio, un congrio grande, ¿eh? larguísimo, bueno, qué bárbaro, qué pescadores, los dos, palo y palo, pero parecen expertos, se ve que son pescadores igual, mirá que linda corvina. bueno a ver Arriba Muy buena Muy linda Corina esa también a la parrilla sí, Buenísimo Bueno, buen okay. Doblete, muy bien Muy bien Van a comer en San Martín, parece. Muy buena, eh. Excelente. Gracias. Y esto pasa cuando hay pescado. Si no hay pescado no se <ríe> La Hermosa gormita. Muy bien. Otra. Al toque. De ahí una pescadilla. También cuenta, eh. <ríe> no, esa no. <ríe>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 10-30 libras, eh, soporta hasta eh, plomo de hasta 180 gramos. Acompañado de un reel Tech Maverick del modelo 7000, este tiene una capacidad de 580 metros o 30 milímetros, su relación es 5-2 a 1, eh, 11 rulemanes, carrete cónico, metálico, manija metálica también, este reel va cargado con nylon y con chicote.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 Bueno amigos pescadores, acá estamos en Villa Paranacito, en las cabañas Puerto Alto Delta Esto está a dos horas de viaje de Capital Federal, todo se accede por, por autopista este, En el kilómetro 14 el acceso a Villa Paranacito De mano izquierda vamos a encontrar este, este maravilloso lugar Donde bueno, van a encontrar de todo, tranquilidad, paz, mucho verde este, río, está rodeado de río, escuchen los pajaritos, tranquilidad espectacular La verdad que para venir a disfrutarlo en familia, también con amigos eh, la, Bueno, como ven a mi espalda las cabañas están totalmente equipadas para cinco personas este, Todo completo, ropa de cama, wifi, televisión portable Y lo más lindo que tiene es este, hacerse un asadito acá en la parrilla como, mirando el río muy tranquilo y siempre muy bien atendido por eh, sus dueños, eh, Roberto, Susana, Fabiana, los van a atender muy, pero muy bien. En cuanto a la pesca, siempre algo de variadita hay, eh, esta vez anduimos con el mojarrero, volvimos a, a las bases ahí con lombriz, hagamos bagre amarillo, bobita este, entretenido como para iniciar a los más pequeños. Que una opción que muy linda, podés traerte tu, tu playa, podés bañarte en el río, ahora que viene la, la hora de calor, lo podés aprovechar. Aquí. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar eh, los comentarios de unos huéspedes en los dormitorios que son muy cómodos y tienen una vista muy linda al sur. <risa> ¿Seco Mateo? chiquitito! ¡Guau! ¡Qué bien pescador! Es grande! Qué grande! ¡Ay, agárralo, agárralo, mi amor! ¡Dale! Esto es pesca Tira con la devolución, Agárralo y tiralo al agua ¡Tiro! ¡Tiro! <risa> uh, Se fue el agua Acá estamos con el mojarrero, un pique tremendo Una boguita, mirá En las Cabañas Porto, toda esta Villa Parnacito Disfrutando la naturaleza Una linda boguita con el mojarrero Vamos a tratar de sacarla No es fácil Qué linda pelea Estamos tratando de sacar mojarra Mirá que linda boguita vamos, vamos Con el mojarrero como se disfruta el mojarreo ya pesqué un bagre amarillo y ahora una boquita. espectacular Qué linda de puntos Mira, una boquita de dos puntos tres puntos bueno parece que la cansamos ¿eh? le devolvemos gracias hermosa Mira donde estamos pescando qué paraíso acá están las cabañas y tiene arroyos propios con pesca aguda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 ...como Pesca Mijael...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 Buenas tardes Eduardo Miliaro, ¿cómo te va? ¿Qué tal Califa? ¿Cómo, cómo andás? Bueno, agradecido que, que esté nuevamente acompañándonos en una edición más, la 61, ¿no? Bueno, y como siempre, como todos los años interesado en, en saber cómo va, cómo va esta nueva edición la gente pescadora quiere informarse, ¿no? Bueno, mira, realmente acá desde el club, la comisión directiva todos con mucho optimismo porque realmente el movimiento es interesante en cuanto a inscripciones ya sea de lo local como de otras localidades, es muy similar a la edición pasada. Hemos comenzado la inscripción el primero de diciembre, se le dio la posibilidad de, en todos los puntos de venta de inscripciones, tenía un talonario en el cual ahí se podían hacer entregas en efectivo hasta tres cuotas, a modo de, de facilitar el, el valor de la inscripción, que es. Para los no socios, 29 mil pesos, socios damas menores eh, y socios del Automóvil Club, 25 mil pesos. Por lo cual, por ahí el que no tiene tarjeta o, o algún otro medio de pago que, que le pueda ser de su utilidad, es muy bueno tener una posibilidad de hacer pagos parciales en el efectivo. Volvimos a, a los vehículos y en esta ocasión son seis vehículos Toyota, son tres, tres camionetas. Hilux, una de ellas 4x4, dos 4x2 y luego tenés, son tres vehículos Toyota Etios, dos de 5 puertas y 2 4 puertas. Eh, bueno, la 4x4, la Toyota Hilux 4x4 va al ganador del concurso en las 24 horas, o sea, el primero de Corvina, 4x2 en segundo lugar y el tercero un Toyota Etios 5 puertas. En Corvina se mantiene los 50 premios. Eh, ...se escalonan el resto hasta el puesto 50... ...los premios de siempre, ¿no? electrodoméstico, camping y pesca... ...el último puesto, de, tanto de Corviña como en los otros clasificadores... ...superan ampliamente el valor de la inscripción... Eh, ...luego continuando con el detalle de los vehículos en variada... Eh, ...son 10 premios, el primero de ellos, lo había dicho recién... ...es un, un Toyota Etios, 5 eh, puertas... No, te había comentado recién, era el, el, el, el pago anticipado que es de cuatro puertas, el Toyota hecho cuatro puertas, pero acá son 15 premios.